Son ellos trabajadores destacados en la labor sindical, producción, investigación, docencia y los servicios de la provincia de Granma. Sobre sus hombros recae una alta cuota de responsabilidad, patriotismo, amor por la patria. Su trayectoria y entrega en las diferentes tareas que favorecen el desarrollo socioeconómico del territorio los hizo acreedores de altas condecoraciones conferidas por el Consejo de Estado y la Central de Trabajadores de Cuba. Trabajamos horas extralaborales para garantizar que cada consumidor reciba la mercancía que recibimos y que necesita. Los hombres y mujeres que reciben estas condecoraciones resumen dedicación, entereza y altruismo. Desde su humildad emerge la grandeza de enaltecer la patria. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago, porque lo hago con amor. Reciente llegamos de Turquía y lo hicimos también con el mayor deseo de de cumplir con lo que la patria solicita y pida. El homenaje que tuvo lugar en el Salón de Protocolos de la emblemática Plaza de la Patria de la ciudad de Bayamo estuvo presidido por la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Granma, y Caponápoles y Yanaysi Terre, vicegobernadora provincial. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.